equipo solamente estoy aquí para dejarles saber cómo terminamos este, el resultado de trabajo de esta semana felicidades a todas las que se incorporaron incluyendo a las nuevas eh, que han comenzado a formar sus equipos de venta eh, ahora que comenzaron no paren porque ahora sí están eh, comenzando a, a formar sus equipos para comenzar a ganar les recuerdo a todas las nuevas que acaban de, de, de ingresar esta semana que ahorita ustedes tienen el 40% nivel de ganancia en todo, en zapatos, relojes, carteras, eh, moda, moda, este, moda del hogar también tienen el 40%, incluyendo la ropa interior. Así que la ventaja ahorita, traten de mostrarle los catálogos a toda su familia, a todas sus amistades, para que puedan tener una primera orden exitosa y ustedes puedan ver mucha ganancia, ¿verdad? Este, también quiero felicitar en esta semana. Eh, a todas las que participaron, como les digo, tenemos eh, a Rosimari Mendoza eh, del equipo de Karina Alfaro con una inscripción, a Patricia Mayo a, con una inscripción, a Raquel Castro con una inscripción, Carmen Argueta con tres inscripciones, tengo también a Teresa Reyes del equipo de Karina Alfaro con una inscripción esta semana, tengo a Bessie Aguilar con una inscripción, a Arely Cruz de Washington DC, felicidades Arely, con una inscripción, tengo a Ruby Medel con una inscripción y pues yo también hice mi inscripción. Ustedes saben que no nos podemos quedar atrás porque pues hay que mantener activo el equipo. Quiero dejarles saber a todas nuestras representantes que ahorita... Como les digo, están comenzando eh, su negocio. Tienen la gran ventaja de, de vender lo que más puedan y ganar lo que más quieran. Eh, si usted vende 100 dólares, su ganancia son 40 dólares. Si usted vende 200 dólares, su ganancia son 80 dólares. Entonces, entre más vende, usted más gana. Recuerden también que se les dijo de que ustedes tienen devolución gratuita una vez al mes. Así que también ese es otro de los beneficios de tener su cuenta Avon. También se les dijo de que si ustedes no tienen venta, pero quieren utilizar su cuenta para uso personal, bien pueden también. Así que ustedes traten la manera de sacarle el mayor provecho que se pueda a estar inscrito con Avon. Les recuerdo de que si no se tiene venta de que alguien les haya encargado, tómenle ventaja a su libro del demo, al libro que se llama que hay de nuevo? Porque ahí vienen todos los perfumes de caballero a $7.79. Vienen los de mujer a $7.79. Entonces... Se trata de que usted le tome ventaja de diferentes maneras, o bien para ganar vendiendo, o bien para ahorrar comprando. Entonces también van a tener ustedes eh, su tienda eh, online, ¿verdad? Esto significa que si ustedes... Quisieron sacarle provecho también a, a, a, a compartirla con sus amigos. Van a poder vender. Ellos le pagan a Avon. Avon les manda el producto a ellos y Avon le paga a usted. Entonces, ¿cómo le va a pagar Avon? La ganancia de esa venta se la va a depositar a su cuenta Avon. Y ustedes la pueden utilizar en su siguiente compra. También a todas ustedes que acaban de comenzar en esta semana a Todavía están a tiempo de ganar bonos dobles. Así que eh, tómenle ventaja, vean su celular, vean cuántos contactos tienen, hagan una lista de personas, eh, a ver cuántos contactos salen. Eh, pregúntele, no pregúntele, ¿quiere vender Avon? No, la invito a formar parte de mi club de ahorro. Esto significa que usted puede hacerlo para solamente ahorrar, así ya no busca una representante para comprar, o lo, o lo utiliza para ganar, porque ya usted se puede dedicar con su propia cuenta de Avon para vender y ganar, ¿verdad? Entonces, eh, muchachas, ustedes están directamente con Avon. Nosotros somos eh, su, la persona que les va a estar ayudando, que les va a estar guiando eh, en esas situaciones que ustedes se les presente. Si se le perdió la orden, si no entiende la factura, si no sabe hacer facturas, se le enseña. Si usted eh, tiene preguntas este, con respecto a devoluciones, reposiciones, para eso estamos porque vamos a estarles ayudando, así que solitas no van a estar, entonces ahorita ustedes tienen una gran ventaja, eh, si quieren formar sus equipos, no pierdan el tiempo, aun cuando todavía no se han activado con su primera orden, comiencen desde este momento a hacer sus contactos para que de esa manera puedan comenzar a ganar imagínense van a ganar 50 dólares por cada persona que inscriban esto es solo para las nuevas entonces 50 dólares por cada persona que inscriban el requisito va a ser que esa persona que ingresó venda 150 a precio público a Precio público es el precio que aparece Figurado en el catálogo, no lo que se paga Precio público, precio de mayoreo Es lo que se paga el precio De costo cuando ya está facturado Para que nos entendamos más o menos ¿Verdad? Entonces asegúrense Que la persona que se inscribió Haga su primera orden De 150 dólares A precio catálogo, a precio De costo son 90 dólares A esos 90 dólares se le suma El tax y el envío Y viene pagando más o menos como 100 809 dólares por esa primera orden. Ahora les recuerdo a todas las nuevas también, así como lo hemos platicado, que lo que es el taxi, lo que es el envío, no es gratis. Así que tienen que sumárselo a la orden que les hayan hecho. Por ejemplo, si le están comprando 10 dólares de producto, me le van a sumar los 60 centavos del impuesto y me le van a sumar sus 75 o dólar. Por el envío verdad eh, eso no es un invento ahí están las facturas todas las compañías cobran envío todas las compañías cobran impuestos así que eh, les dejo saber para que ustedes eh, sepan eh, desarrollarlo y puedan hacer sus cuentas y las sumas para que cuadren las ganancias verdad también eh, recuerden devolución gratuita una vez al mes siempre y cuando se imprima el sticker de devolución si no tienen impresora nos llaman y, y este y nos dejan saber que es el código que se va a devolver, se le imprime su sticker y se le manda, o bien por correo o usted lo viene a recoger, pero usted solita no va a estar trabajando, así que eh, tómenle mucha ventaja, como les digo, esto de estar inscrito en Avon, eh, no lo vean como... Eh, como negocio esto es más que todo una función social ahorita si ustedes se fijan porque hay personas que no tienen un, un ingreso de un trabajo regular entonces Avon no es un trabajo pero es una manera de generar un ingreso para que usted pueda este eh, complementar verdad el pago de cualquier gasto o situación que se presente eh, a todas a todas muchas felicidades esta semana que viene yo sé que va a ser muy fuerte también eh, vamos a estar entrenando a todas las que se, se eh, ingresaron esta semana. Eh, vamos a estarles ayudando a hacer sus órdenes eh, a las que todavía no aprenden. Y sobre todo, muchachas, eh, así como ustedes me mandan los, las preguntas por Messenger y así como ustedes me mandan sus comentarios, eh, yo se los agradezco muchísimo porque eso significa que estamos bien conectadas y nos entendemos. Cualquier disgusto, cualquier queja, también ustedes saben que la pueden hacer eh, directamente llamando a Avon les dejamos anotado el número de teléfono de servicio al cliente el servicio al cliente no trabaja sábado ni domingo así que cualquier queja pues eh, la guardan para el día lunes después de las 8 de la mañana para que de esa manera pues ustedes ya puedan despejar cualquier duda si ustedes van a salir y saben que ese día les va a llegar su pedido eh, son dos opciones que les recomiendo muchachas este dejar una nota pegada en la puerta y decirle eh, Avon eh, del libre verdad por favor dejarlo eh, en la oficina del edificio verdad ellos se llevan ese papel como prueba que usted lo dejó y le dejan la caja en la oficina del edificio si usted no trata la manera de comunicarse con el motorista si usted no trata la manera de, de poner un poquito de su parte va a ser bien difícil que podamos complacer eh, las exigencias de su clientela y quedar bien con usted verdad si usted sabe que va a salir y se le olvidó ese papel por favor, trate la manera de llamar a alguien de la casa y decirle, mira, por favor, escríbeme este papel, pégalo en la puerta para que me dejen mi pedido. Les recuerdo que también tenemos la responsabilidad de estar pendiente, porque ustedes también pueden rastrear los, los pedidos, los paquetes, ahí mismo en su cuenta Avon, así como se les enseñó de cómo hacerlo este si se les olvidó, no tengan pena de preguntarlo porque también se lo volvemos a refrescar cómo, cómo se hace ese tipo de cosas, pero sí, este, es bien importante que pongamos un poquito de nuestra parte para evitar las quejas y los disgustos, ¿verdad? entonces, otra cosa que les quiero decir muchachas, es que cuando si un cliente les devuelve el producto y ustedes eh, pues eh, ya se los pagaron entonces queda la opción de ofrecerle mejor un cambio de mercadería porque les recuerdo que ustedes ya pagaron por adelantado esa orden verdad entonces qué les parece sugerirles que eh, eh, que usted le va a cambiar por otra cosa del mismo valor, ¿verdad? Y si el cliente escoge otra cosa de más valor, sepa calcular la diferencia para que usted no pierda. Este, porque mientras usted hace el proceso de devolución de ese producto, igual usted tiene que, este, ya está preparando su siguiente orden. Entonces, la, la nueva orden de la persona le va a servir para para la venta futura y esto no le va a afectar pues a sus ganancias recuerde que uno paga por adelantada por esa razón usted tiene que ofrecer mejor un cambio y no una devolución verdad entonces muchachas este esta semana el, tenemos una tarea bien grande entrenamiento de todas las personas nuevas que han entrado este también a todas las que no han inscrito no se sientan mal si ustedes ven que, la, que lo que estamos practicando no funciona, tratemos de cambiar la estrategia. Nosotros esta semana hemos hecho mucho de tocar puertas, hemos hecho este, eh, caminar y hablar porque el clima no nos ha permitido mucho, ¿verdad? Hemos visitado lugares este, diferentes para poder trabajar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer eh, es cambiar la estrategia. Si ve que está muy frío, eh, entonces nosotros lo que hacemos es pues eh, visitar lugares este, donde no estemos al intemperie, ¿verdad? Para no enfermarnos y para aprovechar el tiempo. Es bien importante mantenernos activas, eh, una, para siempre tener la venta de la siguiente campaña, y dos, para seguir activas inscribiendo personas a nuestros equipos. Entonces, muchachas, eh, lo, con esto les quiero decir es que si usted lo está haciendo para uso propio, esto que yo le estoy diciendo no le afecta, porque sabemos que es para uso propio. Pero si lo va a hacer para un negocio, tómelo como un consejo para que de esta manera pueda conseguir clientela y pueda conseguir usted más aumento de personas en sus equipos, ¿verdad? Este, también, este, es bien importante, como les digo, todos los entrenamientos que están en la página de youravon.com es bien importante que usted aprenda a manejar su tienda online, porque si usted solo la comparte y no sabe cómo se compra ni cómo se paga, es bien difícil orientar al cliente, para que esta persona le compre en su tienda en línea, ¿verdad? Hay cupones de descuento eh, que pueden ustedes darle a sus clientes. Está el Welcome 10, que está este, disponible con un 10% de descuento para que ustedes lo puedan promover. También está el Ship 25, que ese es con una compra mínima de $25 dólares. No es todo el tiempo que está, así que tengan, regístrense como clientes, aunque no compren en su propia tienda, para que le caigan las promociones y ustedes la puedan compartir con los clientes. También les quiero decir que ahora que ustedes tienen una, dos o tres personas, Piensen en grande, no piensen cuántas personas les faltan para llegar, piensen en grande. Yo estoy trabajando eh, con varias chicas, ustedes ya saben, este... Arely ya tiene una, tiene dos personas, ahora piensen en cómo vamos a armar el, el, el grupo. Raquel tiene tres personas, pensemos en cómo armar ese grupo. Traten la manera ustedes de ver una foto grande, no de ver cuántas personas fa uh, le faltan, no de ver cómo va a ser para llegar, sino que usted siga llenando, siga llenando esa cuentecita de personas, porque recuerden que todas nosotras, eh, ellas hacen su primera orden de 150, su segunda orden es de 200 dólares, las que lo hacen para negocio. Entonces esto va a ser que si son 5 personas, 5 por 2, 10. Ahí están los mil dólares y usted se ganó. 500 dólares verdad entonces así usted suma pero si usted no tiene personas en su equipo y no vamos siguiendo el patrón de ventas entonces es bien difícil cuadrar cuándo nos vamos a titular cuándo usted va a tener su dinero y así podemos evitar cualquier frustración y usted eh, más fácil recomienda este programa a otra persona que tenga la necesidad económica, que tenga una meta que cubrir y sobre todo que tenga ganas de crecer en este negocio, ¿verdad? Entonces, muchachas, eh, nuevamente muchas felicidades. Traten de disfrutar el fin de semana con la familia, pero eso sí, no desaprovechen todas las oportunidades que se presenten. Siempre carguen un libro o dos libros, porque a veces en el party se presenta a una amiga que no ve hace tiempo. A veces que en la reunión de la iglesia ve a una comadre que no veía hace tiempo. Y usted le puede decir que ahora usted vende Avon y si no vive en cerca, no se preocupe, porque usted tiene su tienda en línea que usted le puede dar a ella su referencia. Pero como les digo, todo es de poner un granito, una diferencia todos los días, hacer algo diferente, y si le funciona, sígalo haciendo, este, pero no se dé por vencida, el que no invierte un poquito de tiempo para aprender cómo es el negocio, difícilmente lo va a poder desarrollar, así venda zapatos, venda ropa, venda joyas, si usted este, vende todo tipo de negocios si no se aprende, Cómo se va a trabajar o una estrategia que identificar esa estrategia que le va a hacer llegar es bien difícil llegar a, a, a cumplir la meta económica que se tenga. Les recuerdo que todas las que hacemos negocio lo hacemos para una, eh, para un beneficio, para nuestra familia para cubrir muchas necesidades entonces por favor no olviden lo que platicamos eh, disfruten su fin de semana porque esta semana que viene las quiero más activa de lo que hemos estado este ahora que ya tienen una ya solo faltan cuatro y se ganan 500 dólares así que muchachas a trabajar a trabajar porque de eso se trata y cuando ustedes ganen se van a dar cuenta que si se hubieran esforzado más ustedes hubieran doblado más esa cantidad pero ahorita yo sé que estamos en, en periodo de prueba para ver si funciona, solo les pido un 80% de su parte en, en la promoción ¿verdad? y el 20% para, para que usted pues eh, lo destine a otras actividades si usted está más tiempo enfocado en el negocio va a haber más resultados, eso es lo único que les puedo decir, así que pasen la voz, invítense a sus amigas nos vemos el lunes para hablar de ventas y ganancias y si tienen preguntas ya saben por el messenger mándenme sus preguntas y primero Dios yo les aseguro que si siguen así el proceso ustedes van a ganar y muchas gracias por dejarme saber pues las preocupaciones de, y las frustraciones y las alegrías de los logros que van teniendo con Avon, así que muchachas muchas gracias por su tiempo, gracias por conectarse, nos vemos el lunes disfruten el fin de semana y sigan emocionando para ganar en grande ok adiós